Hola a todas, estoy muy contenta de poder dirigirme a vos y más contenta si pudiese hacerlo en persona, en esa bonita tierra en la que vivís en la que eu me crié. Tengo recuerdos maravillosos de vuestra tierra, de cuando viviendo en La Coruña y siendo joven como vosotras, cada día caminaba por la playa de Riazor para dirigirme a mi colegio. Luego empecé a trabajar en el mundo de las tecnologías de la información. Son más de 30 años trabajando en este sector y he visto cómo las tecnologías cambiaban el mundo. He visto los grandes ordenadores, los ordenadores departamentales, Internet, las redes sociales... Todas esas tecnologías han ido cambiando la forma en la que nos relacionamos con la administración, la forma en que las empresas hacen sus negocios ...y también la forma en que entre nosotros nos comunicamos. Y todo esto va a seguir cambiando y lo va a hacer de forma muy acelerada. Cada vez más los ordenadores serán más rápidos y más potentes. Utilizaremos los ordenadores para hacer más fácil la vida en las ciudades... ...para gestionar el tráfico, el impacto medioambiental. También lo utilizaremos para descubrir más y mejores medicamentos... ...para conocer mejor las enfermedades para que nuestras administraciones públicas pues sean más eficientes, den mejor servicio a los ciudadanos, para que nuestras empresas también hagan sus negocios más competitivos. La tecnología va a estar muy presente, cada vez más presente en nuestra vida. Va a cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos, va a cambiar la forma en la que vivimos. Y necesitamos muchas personas que trabajen para hacer ordenadores más potentes, más inteligentes, que hagan esto posible. Que hagan posible que con las tecnologías tengamos todos una vida mejor. Personas jóvenes, con talento, como vosotras, que nos ayuden en la investigación, en desarrollo, a desarrollar nuevos y más potentes ordenadores, a manejar toda esa cantidad de información que vamos a tener en un mundo conectado, donde fijaros, en el 2020 va a haber 30.000 millones de dispositivos conectados a la red. Hoy solo hay 4.000 millones. Es un trabajo muy bonito, en el que yo he disfrutado muchísimo y en el que podemos hacer mucha aportación a la sociedad en la que vivimos, enseñando desde nuestro sector a las empresas, a las administraciones, cómo la tecnología es capaz de mejorar nuestras vidas. Deseo vos a todas un futuro brillante. Espero que moitas. Decidáis trabajar en un sector tan apasionante como es la tecnología. Que a mí, fíjome, voy feliz. Vos envío una cariñosa aperta a todas.